Hola, yo soy Heiner Mora, aquí estamos en una emisión más de Cartago News. Hoy nos encontramos acá en Paseo Metrópolis, estamos en un lugar preciosísimo y riquísimo también, porque estamos aquí en el mercado gastronómico y queremos compartir hoy con la Master Marlene Meléndez, quien es la gerente de mercadeo de Metrópolis. Hola Marlene, qué gusto. Hola Heiner, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos al, al programa y estar aquí presentes. Bueno, y es que eh, Paseo Metrópolis está de celebración, 10 años. 10 años, cumplimos el pasado 6 de noviembre, ya una década de estar dándole servicio a la provincia de Cartago. Y cómo ha sido ese, ese cumplir 10 años, desde el momento en que se fundó Paseo Metrópolis, que fue toda una gran expectativa de los cartagineses, a ya tener 10 años. ¿Cómo ha sido ese esfuerzo que ha realizado Paseo Metrópolis para... Eh, primero mantenerse y segundo mantenerse exitoso. Bueno, ha sido un proceso bastante lindo, ¿verdad? Yo digo que es como ver crecer un hijo, ¿verdad? Desde sus inicios hasta lo exitoso que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Ya con 178 locales aperturados y ha sido, como le digo, todo un proceso de conocer la gente, conocer el mercado, sus gustos, sus necesidades y brindarles la mayor de las experiencias, ¿verdad? Cuando visitan el centro comercial. Y sí, comentábamos de que, bueno, la trayectoria de 10 años, después de toda la expectativa que se dio los cartagineses en el momento que se estaba eh, inaugurando Paseo Metrópoli, y ahora 10 años, o sea, ¿cuál ha sido la clave de ese éxito? Creo que la clave del éxito ha sido que somos muy hospitalarios, ¿verdad? siempre tratamos el tema del servicio al cliente, de la experiencia, que las personas se sientan bien recibidas en el centro comercial. Muy bien. Y también Paseo Metrópoli está pensando en lo que es ser amigable con el medio ambiente. ¿Hay políticas? ¿Hay compromisos? Claro. Eh, como Metrópoli somos un centro comercial responsable. Tratamos de que la comunidad y la provincia que en la que estamos situados, eh, pues entregar un mejor lugar, ¿verdad? Y parte de eso hemos... Creado políticas a nivel ambiental, ¿verdad? como las campañas de reciclaje, la reutilización del agua, el uso de paneles solares, la, co la colocación de cargadores eléctricos. Qué interesante, por ejemplo, el uso de energías naturales acá de nuestra provincia. ¿Qué podríamos destacar? Digamos, cuál, ¿Cuál sería el proyecto más importante que ha hecho Paseo Metrópolis? Bueno, proyectos son muchos, los importantes que tenemos, ¿verdad? Como le comentaba hace poco, bueno, fue la instalación de más de mil paneles solares para la utilización en las áreas comunes del centro comercial. Esto viene a, a si lo hacemos, es una equivalencia como si estuviéramos iluminando 186 casas. Wow. Y a disminuir pues, la huella de carbono. Con respecto a la reutilización del agua, utilizamos más de, reutilizamos, disculpen, más de 290 mil litros mensuales de agua, Esta, pues es el agua de, de, que se trata para riego, ¿verdad? a pesar de que el agua sale completamente potable, eh, pues no se puede utilizar este, para consumo, pero sí para los sistemas de riego, entonces es un ahorro pues, bastante grande en lo que es el agua. Y bueno, en el Food court tenemos un proyecto de la recolección de los residuos orgánicos. Se utilizan pues envases y, y bolsas especiales. Estos se guardan y se eh, llevan hacia un criadero de, de, de cerdos. Mencionabas sobre las campañas de reciclaje. ¿Qué resultados han tenido con respecto a eso? Bueno, las campañas se reactivaron hace unos cuantos meses, ¿verdad? Después de pandemia estuvimos ahí un poco eh, guardados, diríamos, ¿verdad? Pero Pausados. hace poco sí, sí estuvieron dos años pausadas por la pandemia, pero bueno, ya se están retomando nuevamente y pues la provincia ha respondido, ¿verdad? Con, con respecto a traer los residuos para, para el reciclaje. ¿Se hace sábados? sábado, en un día específico? Es el último sábado de cada mes, Último Desde sábado. Diez acá, de la mañana a 2 de la tarde, pues en el parqueo externo del centro comercial. Y son eh, bueno, materiales reciclables, pero también está la posibilidad de traer equipo electrónico. Electrónicos. ¿verdad? Todo lo que esos plásticos, cartón, electrónicos, ¿verdad? Latas. Es importante que todos los productos vengan lavados, sin etiquetas y que estén secos. Muy bien. Eh, vemos que tienen un parqueo bastante enorme, tienen un parqueo bajo techo. Y bueno, y si yo tengo mi vehículo eléctrico y, y quiero venir a Paseo Metrópolis, pero tengo poca carga, ¿puedo aprovechar? Claro, las estaciones de carga están dentro del parqueo bajo techo, solo deben de ingresar y ahí pues cargan su vehículo. ¿Cuántas estaciones hay? Hay dos estaciones dos actualmente. Estaciones. Y se debe de informar que se va a hacer la carga. Sí, nada más informan allá la administración del parqueo que van a hacer la carga del de vehículo eléctrico. ...entonces tranquilamente puedo venir a hacer mis compras... Eh, ...comer rico mientras se está cargando Carga, mi ese. vehículo. Excelente. Eh, bueno, ya estamos prácticamente eh, entrando a Navidad... ...y yo sé que esta Navidad va a ser muy especial para los cartagineses... ...porque Paseo Metrópoli, aparte de que está cumpliendo 10 años... ...siempre traen cosas innovadoras en, en esta época. Así es, después de dos años de pandemia... Que no pudimos hacer eventos por un tema ¿verdad? de restricciones sanitarias, pues este año tenemos un gran evento presencial. Los invitamos a todos a que nos acompañen el próximo, próximo domingo 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Y luego terminamos con un juego pólvora. ¿Y qué, qué otras actividades se pueden disfrutar los niños, por ejemplo? Bueno, nosotros vamos a tener actividades a lo largo del mes de noviembre y de diciembre, Ahí es importante que sigan nuestras redes sociales para que encuentren las sorpresas que tenemos. Excelente. Bueno, están totalmente invitados entonces para visitar Paseo Metrópolis. Máster, muchas gracias eh, por la invitación y estamos para servirles como siempre. No, Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación y estamos para servirles cuando gusten venir. Gracias. Gracias.